hablando de destrucción masiva de la naturaleza. Es una categoría de gravedad más alta que un delito medioambiental. Un grupo de expertos y la campaña Stop Ecocide pretenden que la corte penal internacional lo considere un crimen internacional. El Objetivo clave es cambiar el foco de la protección, centrarse no solo en los seres humanos, sino en la propia naturaleza. We invite you to amend the Rome Statute to include a crime of ecocide. Thank you. It's a campaign you may not have heard of, but it's based on a single, simple idea. An idea that has the power to turn the entire planetary ship around.